Continuando con el módulo inversor, vamos a ver el último tema, modulación delta y algunos consejos de su instalación. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. Comencemos. La modulación delta es el seguimiento por parte de un inversor de tensión de una referencia de corriente. Entonces la modulación delta consiste en adecuar la estrategia de disparo de los componentes del inversor para seguir una referencia de corriente determinada. Dentro de una banda de estéresis definida. El único forma de onda que no se puede seguir es el de una constante. La estrategia de disparo consiste en colocar BDC en la carga si la referencia de corriente es mayor que la corriente media del circuito. Y menos BDC si es menor. La frecuencia de operación del inversor depende de la ventana de estéresis. A menor banda de estéresis mayor número de conmutaciones. Muchas veces se utiliza una frecuencia constante y se toma la decisión cada intervalo de periodo de la señal a fin de manejar un número de pérdidas finitas y controlables en el inversor. Entonces tenemos una referencia sinusoidal y vemos cómo en la onda morada se va siguiendo esta referencia. En la parte inferior vemos cómo es la estrategia de disparo del puente. Si la referencia es mayor que la onda medida, se coloca menos BDC. En caso contrario, menos BDC. Ahí podemos ver cómo se va haciendo la onda dentro de una ventana de histéresis. Seguimos con algunos consejos que debemos tener en cuenta al momento de instalar un equipo inverso. Entonces al utilizar inversores la corriente alterna que circula por los conductores del equipo y su alimentación desde la red y la conexión del motor es reemplazada por un tren de pulsos de alta frecuencia que modifica los conceptos tradicionales de instalaciones eléctricas industriales. Es decir, las tablas que utilizamos para la terminación de ampacidad y de caída de tensión están diseñadas para ondas sinusoidales a 60 Hz. En este caso, pues las ondas no son ni sinusoidales ni están a 60 Hz. Por tanto, debemos derratearlas o disminuir los valores de tensión y corriente que ellas manejan. La circulación de corriente importante de alta frecuencia produce caídas no lineales en los conductores así como interferencia electromagnética, denominada EMI. Se puede que esto puede perturbar el funcionamiento de equipos cercanos, sobre todo equipos de comunicación. Coincisten actualmente diversas legislaciones en distintos países para establecer límites de las perturbaciones introducidas por estos equipos en el espectro radioeléctrico. Quizás la más exigente al respecto sea la norma europea, que establece dos niveles de perturbación generadas por el variador. El nivel industrial, básicamente todo variador debe satisfacer la norma sin la utilización de elementos exteriores adicionales. Esto en el entendido que el variador sea instalado de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Dichas recomendaciones deben indicar método de cableado, protección e instalaciones. Normalmente un inversor que trabaja en ambiente industrial conmuta entre los 6 kHz a los 10 kHz. A nivel residencial es más exigente que el anterior, en el cual deben utilizar generalmente filtros adicionales en alimentación y en la salida del variador para limitar las perturbaciones introducidas. Aparte de utilizar los filtros, el inversor debe ser instalado de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Un inversor para ambiente residencial debe conmutar por encima de los 12 kHz a fin de que esté fuera de la frecuencia audible, puesto que es un equipo que está conectado en una residencia, en una oficina, no debe producir ruido audible. En el caso del ambiente industrial se permite conmutación a más baja frecuencia, puesto que el ruido que genera la conmutación del inversor queda solapado por el ruido o contaminación industrial que existe por motores, equipos con movimiento, queda solapado este ruido dentro del ruido inmerso de la fábrica, la industria o el nivel industrial. Vamos a ver un poquito el análisis de las perturbaciones generadas por un inversor. El cableado del variador al motor es generalmente una línea de transmisión donde circulan corrientes de alta frecuencia. Como toda línea de transmisión, la señal se atenúa, producto de la derivación de las capacitancias de energía a masa, lo cual reduce la energía transmitida y la que alcanza finalmente el motor. Es decir, si tenemos trayectos muy altos de conductor, tenemos que considerar la caída de tensión del conductor. En el caso de la instalación donde los motores se encuentren por encima de los 100 metros de distancia con respecto al inversor, se debe considerar la utilización de conductores de baja capacitancia o sobredimensionar el inversor para que la energía que llegue al motor sea la necesaria para el accionamiento. No debe descartarse la posibilidad de resonancia a unas frecuencias determinadas de operación. Dicha línea además de comportarse como una antena radiante y perturbar, y puede perturbar el espectro radioeléctrico de otros equipos o instalaciones, sobre todo los sensores de medición, los cuales son analógicos en su mayoría y es corto el trayecto para pasar a protocolos de comunicación de redes, TCIPIP o Morbus. Se recomienda minimizar dicho efecto racionalizando el cableado, separando las señales de potencia de eje control, utilizar conductores blindados con la conexión adecuada a masa. Recordemos que para inversores se recomienda colocar a tierra tanto el extremo del inversor como el extremo de la máquina, no importando que haya corriente circulante por la chaqueta del conductor. El inversor se debe colocar en cajetines cerrados a fin de utilizarlos como jaula de Faraday y estos puestos a tierra. El inversor debido a las energías internas asociadas puede convertirse en un emisor de radiofrecuencia. A fin de limitar este efecto, el mismo debe estar instalado en un gabinete metálico que actúe como jaula de Faraday, premiendo la conveniente refrigeración térmica al equipo. En ambientes salinos se utilizan tableros tipo o gabinetes en fibra de vidrio. Estos deben ser recubiertos metálicamente por dentro a fin de que puedan funcionar como jaulas de farad. Y no debemos olvidar o descartar que el gabinete debe ser puesto a tierra a fin de evitar sobretensiones de toque en los mismos que puedan perjudicar al personal que opera dichos tableros. Por otra parte, los alimentadores rectificados que proporcionan energía al inversor circulan corrientes pulsantes que producen caídas no lineales. Este fenómeno se denomina reyección de la fuente. Otros equipos conectados a la misma línea pueden ser perturbados por el funcionamiento de estos pulsos. Esto ya lo vimos en los temas de calidad de servicio y a efecto de la inductancia sobre el rectificador, sobre la, de la fuente sobre el rectificador, donde vimos que la tensión sobre el equipo presenta distorsión llamadas muecas online noching que afectan el perfil de tensión de otros equipos conectados en paralelo. La minimización de la reinyección de la fuente implica una correcta selección del cableado. El cableado generalmente se debe derratear o desclasificar en alrededor de un 10%, es decir, que con respecto a las tablas de sinusoidal de alimentación sinusoidal debemos utilizar punto 9 de los valores que nos refieren estas tablas, a fin de poder considerar el efecto de las corrientes no lineales. Los fabricantes a veces incluyen filtros como accesorio de los inversores a fin de atenuar este proceso. Con esto terminamos las recomendaciones y el módulo de inversor. A lo largo de este módulo vimos el principio de funcionamiento del inversor. Cómo es utilizado para controlar la inyección de armónicos con respecto a la carga. Hablamos del inversor monofásico y del inversor trifásico. Vimos la modelación del de inversor trifásico a través de vectores espaciales que facilitan su análisis. ¿Cómo se puede modelar con carga en estrella o carga en delta? Hablamos de modulación de inversores. En, este, en el tema pues, vimos modulación monofásica, pero este es fácilmente extendible a la modulación trifásica del equipo. Vimos finalmente la modulación delta y algunos consejos sobre la instalación. Recuerde que al momento de instalar un inversor, se deben seguir las recomendaciones que nos da el fabricante del equipo en sus manuales, a fin de poder obtener la garantía del equipo y poder preservar tanto la vida del equipo como la vida de las personas, que es lo más importante, al momento de una instalación y una operación. Gracias por su atención y los invito a continuar viendo los distintos módulos que integran, el curso de electrónica de potencia.